importante para todos los hermanos latinoamericanos la construcción de una plataforma como ulapa la unión latinoamericana de pacientes Era una tarea pendiente impostergable este es un ejercicio que rotundo y robusto en el tiempo podrá hacer posible que nuestros pacientes los latinoamericanos tengan la misma oportunidad y las mismas condiciones que tienen otros pacientes en algunas otras latitudes. Es fundamental que América Latina se pusiera de acuerdo para llegar a este escenario. Porque sabemos que no va a ser fácil, pero tampoco imposible. Nos vamos a poner de acuerdo y vamos a privilegiar lo que es prioridad para todos nosotros, nuestros pacientes. Eso siempre estará por encima de cualquier protagonismo regional. Nos une la cultura, el idioma, la música, la alegría, las costumbres, nos unen tantas cosas que veo muy poco probable que no podamos llegar a hacer un ejercicio que sea innecesario. ULAPA, Unión Latinoamericana de Pacientes.